Utilizaban incluso las compras de los utensilios, gorras, balas, pertrechos militares y todos esos miles de millones lo encubrían en operaciones íntimas. Eh, ellos quieren decir con esto que lavaban el dinero conforme a lo que denomina el PEPCA. Dice que también el imputado Rafael de Asa, obligado, excepto pues por el Ministerio Público, a tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de esta operación coral conforme a este operativo. La documentación dice que la red de personas, entre ellas Elías José Ramón Santos Jiménez, Vicente Giro Jiménez, Eric Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, eran quienes se encargaban de hacer depósito de transacciones para la colocación de fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que terminaba de manera directa o indirecta en las manos de los imputados. Explica Adam Bernón y Cáceres Silvestre, que al percatarse de la imposibilidad de continuar adquiriendo bienes, lo que hicieron fue comenzar a encubrirlo a través del sistema de testaferrato, entonces, dicen ellos, y ya puede venir aquí para venir entonces con mi comentario, que fue aplazado la coerción, la medida de coerción, para, para este grupo, en este entramado del coral, pues, eh, darle forma. Y uno se pregunta, si se enriquecieron ilícitamente dos hermanos de Danilo, que uno sepa, que están presos, si agarran, al encargado de la seguridad presidencial de los militares, cuerpo de ayudantes militares del presidente que dirigía este Adam Cáceres. Y eran capaces de hacer una serie de operaciones en las narices del presidente. Cuando este Jane Wally Brewster dice esto al presidente, para que no se me vaya esa partecita, ¿De qué corrupción me está hablando usted? Le dice a la periodista Danilo. Un día de memoria. Hábleme de qué corrupción. Muéstreme un caso en que se haya demostrado en la justicia. ¿De qué corrupción usted me habla? Yo le voy a mandar ese videito, señor director. Y usted sabe, usted sabe quién era que estaba ahí detrás de él, cuidándolo, cuando él comenzó a decir eso. Adán Cáceres tenía uno de los primeros casos detrás de él. Y si tiene dos hermanos, su guardia presidencial... Se está hablando de los hermanos de la ex primera dama, Carmen Montilla, de cuñado, de primo. ¿Quién ustedes creen que puede ser la cabeza del pulpo de todos esos tentáculos? El presidente en ese momento, Danilo Medina, no conocía ni sabía del enriquecimiento ilícito. Como un ministro, voy a poner un ejemplo de un coronel, puede tener 80 plantas de gas sin ser investigado y puede exhibir apartamentos, villas por sobre los 300 millones de pesos en ese momento con un sueldo de 75 mil pesos ¿no se investiga la fortuna? Y yo decía ayer al chiquito que va a solicitar un préstamo, le dicen, traiga un garante, que ese garante sea solvente, que tenga una casa, que se ponga en garantía inmobiliaria del préstamo y que duplique la cantidad del préstamo que usted va a tomar. Si tiene a sus abuelos vivos, tráigalo, los bisabuelos, los nietos, los tíos, los sobrinos, y le investiguen hasta la madre de los tomates. Y si usted va a depositar... Que ya no puede hacerse así, hay otro sistema ahora. A usted, usted tiene que justificar bien eso y ya no puede hacer nada de ningún tipo de operación. Y cómo este tipo de gente deposita todo eso en los bancos, saca todos esos títulos, si no hay en un entramado que opere desde el poder ejecutivo, sin la anuencia de un presidente que se hace de la vista gorda? El más sincero de todo fue Balaguer, que se declaró sordo, ciego y mudo, y que admite que la corrupción existía en el Palacio Nacional completo, pero que se detenía en las puertas de su despacho. La corrupción se detiene en las puertas de mi despacho, o sea que todos los demás despachos estaban llenos de corrupción. Fue el más sincero de todos. Entonces uno se pregunta... ¿Hasta qué punto este país va a seguir aguantando eso? De que este grupo de gente no lo vea uno preso y que tengan que restituir el dinero robado. Y yo escucho a Leonel Fernández hablando mucha pluma de burro. No hable demasiado, Leonel, que tú estás comprometido hasta el último de tus cabellos con la corrupción y un conejo no le puede decir a un burro orejudo y tú hiciste una alianza estratégica conveniente para ti con Luis Abinader pero eso no te exime de que tú seas investigado tú puedes ser el próximo aunque ya Feli Bautista ganó una vez la lucha en los tribunales con tu justicia y tu gente tu ministerio público y tus jueces pudiera revertirse eso Hombres como ese tienen una fortuna inexplicable, aunque tú digas que vive de tus charlitas y que tú no tienes un chele. Eso no te lo cree nadie, si no pregúntale a Ernesto Quirino Paulino, ¿qué dice él de algo que andaba por ahí? ¿Mm? Yo veo mucha gente aquí diciendo que es seria, cuidadito, cuidadito. Si la justicia opera aquí de manera correcta, se podrían caer de altares muchos santos y terminar en el banquillo de los acusados. Y eso es lo que el pueblo clama y quiere. El pueblo no quería más que ver los presos. ¿Qué fue lo primero que le dijeron a Luis Abinader cuando ya se conoció que él ganó? ¿Qué fue lo primero? Ahí mismo, delante de todo el mundo, la gente le dijo, lo queremos preso, lo queremos preso. Y se marchó y se votó y la gente votó por eso. No se pierda en eso. Buenas noches. Que el que noches, El Pitágora. que crea que se libró puede salir al final preso. Buenas noches, dígame. Sí, buenas. Pitágoras. Sí. Eso es lo que yo digo? ¿Cuál es la diferencia ahora mismo entre y En, en 2024 y volver de aquí a 20 años, eso es lo que ellos quieren. Y entonces, con esta corrupción que está matando el país con tantos pre con, con, precios pero precios caros y tantos precio no hacen la gente que la la boca para allá, como, como con miedo, como cobarde. Y, y la persona alguna libre pollo a 90 pesos, Pitágoras. Es un abuso. A 90 pesos. Y hmm. que una barrita de chocolate chiquitica cuente. 30 pesos y 35 pesos. Que uno pueda comerse ya casi un huevo. Un huevo ya te costando entre 5 y 10 pesos. ¿Y para dónde, diablos vamos ahí? Que no, que no podamos no comprar ni pan. Y, y este maldito país hundiéndose los de aquí a los Y este presidente callado, y todos los funcionarios callados, callados, nada más coño para robar. Y, y, y quedarse con los, con los, con los, con los, con los peneristas, y los peneristas riéndose de uno. Está bueno que este maldito me la palabra, dure 60 años más para subir el poder, coño. Ese hombre dijo algo importante. Luis, que no se te vaya de las manos. Mucha gente tuya está metiendo la mano temprano, en apenas ocho meses. Pero por suerte he visto que el presidente, el que metió la pata, lo saca y lo manda a que lo sometan a la acción de la justicia. Y lo cancela inmediatamente, no le tiembla el pulso para eso. Por lo menos en eso hay una reivindicación, pero lo que vemos es que se repite lo mismo. Que van a robar igual, que van a formar mafias en el poder, que van a buscarse lo suyo. imagínense usted, no bien llegaron cuando ya escándalos sexuales de corrupción, de manejo turbio de fondos. Y de todas esas cosas, de muchísimas empresas del Estado. Tuvo que incluso eh, cancelar a, a Robián Cáceres, la, la ministra de la Juventud. Tuvo que destituir el de Aduana de Santiago. ¿Mm? Faña cayó preso del Instituto Agrario Dominicano. Y una serie de escándalos que comenzaron a destaparse temprano.